Tony Stark, está a punto de finalizar su gran plan para vencer a Galactus. Hola familia, ¿cómo están en el día de hoy? Bienvenidos al segundo vídeo del día. Estamos emocionados por la llegada de la nueva temporada y tenemos además nuevas noticias que contarles en este nuevo vídeo. Si quieren saber sobre el gran plan de Iron Man para vencer a Galactus en el evento...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 Si quieren conseguir sus pavos, no olviden participar en el sorteo que es gratis, cracks. Empezaremos por el gran secreto de la autoridad. Existe algo nuevo que ha llegado con la temporada 4 de Fortnite en la propia autoridad. Lo vimos en directo además. No se pierdan ningún directo de los que hacemos en YouTube. Encontramos debajo del agua de la autoridad símbolos nucleares y de explosivo en lo que parece ser algún tipo de objeto enterrado bajo los muros, pero no es la única vez que hemos visto el logo nuclear en esta temporada, sino que en estos outfits encontramos también el símbolo nuclear. Al parecer puede tener algo relacionado con She-Hulk según algunas filtraciones de jugadores. Las grandes balizas de Tony Stark están casi en su fase final para completar la esfera. Entonces, estamos a punto de presenciar algo realmente grande en el juego. El gran plan de Tony Stark está a punto de ejecutarse y las balizas crearán una gran cúpula verde. Entonces familia, no se olviden... Que pueden dejar sus mejores teorías sobre Fortnite Y todas sus preguntas en mi Discord Tenemos un Discord para la familia Así que debemos entrar todos para poder hablar por ahí ¿Qué les parece? En la descripción tenéis el Discord de la Neox Army Os invito a todos Es gratuito y además puedes seguirme en Instagram Que subo contenido interesante todos los días Además respondo a los mensajes privados Hemos descubierto un nuevo easter egg muy impresionante. Y es que creo que nadie se había dado cuenta de esto hasta que ha llegado el tito Neox y aquí os lo voy a mostrar. Y es que hemos descubierto que los visitantes han regresado al universo de Apolo. Fijémonos en esta imagen que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Vean que existe... Algo raro en esta imagen. ¿Verdad que nadie se había dado cuenta? Fíjense en las siete estrellas iluminadas más que el resto de estrellas. Casualmente son siete estrellas. Como el grupo de los siete, los visitantes. ¿Podría ser que necesitemos la ayuda de los visitantes y los superhéroes para el gran evento contra Galactus? Apolo será destruido. Si no logramos vencer a Galactus. Las grietas están empezando a aparecer en las zonas de la esfera. Por lo que nos indica que las grietas serán de nuevo protagonistas para el evento de Tony Stark. Estaremos averiguando más y más estos días sobre el nuevo evento que está por llegar. No te pierdas nada de todo lo nuevo. Suscríbete al canal si te ha gustado el video y deja tu poderosísimo like. Que eso apoya muchísimo. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo, cracks.